Hola. hola cabros, aquí está el Martín que llegó tarde Julio. No weón? No, a escuchar Si sí, se va escuchar, güey? Güey? No. Mira, sí, ese fue el Martín weón. Si la, la, se escucha ahí, no si se si escucha yo? ya, pues, ¿sí? cuando Ahora vamos a abrir el mágico display <ríe> Que venía con la carta emocional, que era Malokio No, ah. chumacera Oye, ¿dónde? Cuando este oro entra en juego, sube un oro de tu reserva de oros a la mano de su dueño. Cuando este oro sea usado para pagar el coste de una carta o habilidad, genera un oro adicional para pagar ese coste. Es como vale por dos para la carta de habilidades. Buena carta, si no es única, no es nada. No es única, exactamente. ¿Cuántas puestas? Tres puestas. Y vamos a ver el display. ¿Cuánto ardilla juegan este juego? ¿Todo, no sé, como. ¿Están dando un bicho con esto hoy? Como mi cara. Como chico, ¿Da de año, man? ¿Qué daño fue el.? ¿Qué daño Y aquí vemos los. Tienes que mirar el primer video que subimos. Pronto, recuerdo, ese es el tan fin que salió. ¿Cuántos tienen que venir, Robert? 12. ¿2? 12 por lado: 3, Dos. 4, no. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sostió esto yo? 12. Todos los compró uno, dos, El rol fue y desembolsó las 50 luces que son necesarias: 6, 7, 8, 9, Porque 6, 5, se compró un kilo de torneo también. Sí, sí, sí. Pero el mío venía sin maloquio. Venía sin maloquio, así que el tuyo viene con maloquio. ¿Por qué era sin maloquio? Porque compré un muplex. Ah, ahí hizo bueno, son medio justo con las cartas como así. Se las quedan ellos. Ah, ya, primer sobre. El tuyo viene con maloquio. Primer sobre. Legendaria okay. ¿Quién lo entiende weón? Esa weón tiene pinta ¡Es azul weón! La roja pero debería tener Si pues weón, debería Atrás tenía una carta de vuelta ¿Todo verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cada vez están más raros estos azules ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué, No ¿verdad? sé, está, está <ríe> en cámara weón y Ahí están las... Pero no se ve nada que. Ahí, ahí están las 6 de cartas sí. Esta es la carta que es más buena onda porque Dice al comienzo de tu base de vigilia, lanza 5 monedas. Si salen 5 caras, ganas el copo. ¿Es un tote? No. ¿Aliado? Sombra. Sombra 2. Ya. Pero igual las posibilidades de ese. Exactamente. Las clores lo Un medio leo así. Forma de escorpión. Senet. Meroe. ¡Uuuu! Uh -huh. uh -huh. Martín ya. Al toque uh -huh. buena toque, que le egizia. Esta arma puede tener hasta tres portadores. Una de las nuevas mecánicas. Esta arma puede tener tres portadores. O sea, los aliados portadores ganan toda la fuerza. Cuando un aliado portador de esta arma se ha destruido, roba una carta. Ah. Nefertari y se lo repetía ya? Ya salió. Vean el otro video. Que que me ah, un arma. Un arma con más, arma con más de dos portadores. Está ahí ah, si sí eran los barcos egipcios, ¿estás seguro? Sí, vos. ¿Seguro? A le, le falta el motor. Ah, es que, bueno, ahí está la wea. Falta motor y la ala, weón. Ya, ves, con razón. Mira, weón, de ¿Es ¿que ¿no nuevo. No veía cabrón. las puertas corredizas. No estaba mintiendo, po, mire, mire cachense. Vienen las seis cartas así. No veía las puertas corredizas, por eso me pareció sí, rara. Abu Simbel, ahí. Están las 6 azul. Y después vienen las cartas normales. Están las... Esa viene primero, ¿no? No sé. No, Esa sí. es una de las cosas Kefren, héroe, 2-2. La o serie que haga un objetivo a esta aliada cuesta honor adicional. Al comienzo fase de, de vigilia, cada jugador de cada jugador, ese jugador elige una raza, luego destruye todos los aliados que controle a ese jugador que no sea de la raza. Elegida. No te entendí, weón. Yo tampoco, weón. Que cada jugador Porque elige, elige, elige un aliado ah, al comienzo fase de, de vigilia ya yeah. y tiene que destruir todos los aliados que no sean de la raza elegida. Ah, ya. ¿De qué mesa contraria weón? Sí, si no. Pero no elegí un tipo de... Pero todos los, todos, los, todos, los, todos los jugadores. De nuevo, weón. De nuevo. nuevo. ¿Quizás hay bloques? Intentaron arreglarla y cambiaron mal la variable que en paqueta la wea <risa> en vez de ponerlo delante Dijo dar vuelta las cartas y la azul <risa> le das vuelta y las dio vuelta wea. <risa> mandaron el memo <risa> para que la arreglaran y la arreglaron. Yo tenía Damon, solo puedo jugar a talismán si todos los aliados que controlas una raza se rote. Roba dos cartas. ¿Qué hace Cachtan? Con una, no, weón. Te hace Cachtan. No, Roba dos cartas. ¿Tienes que las cartas ahí, Juan? Estás ordenando la... No, Juan, es que... Estás ordenando la... No, no, ¿qué estoy haciendo, Juan? ¿Estás juntando todo los... el oro de con las cartas azules, Juan? ¿Con la chucha, Juan? ¿Por yeah. algo ahora se dejan dejando Juan? Sangre por sangre, Juan. Ya, yeah, no, mira. Es como vale más, vale más emoción, porque tú veis las 6 cartas azules, ¿eh? después no sabés qué cartas tienen el... al revés, Juan. Me van a decir, son pura mierda. ¿Viste? Tío Esfinge? La hueá, chora. ¿Y ahora me arre mal tu cuerpo, Juan? No he hecho nada. Oh, un caballo del apocalipsis sí. oro repetido, mira. Y fuego blanco. Solo puedes jugar de. ¡Ay! Pero lo puedes como... sí, sí. Solo puedes jugar el talismán si todos los le das controlas de una raza bárbaro. Ya. Cero. ¿Sí? Cuando juegues a talismán paga cualquier cantidad de oro. Tu oponente vota una carta por cada hora paga de esta manera. Es un finisher. Uh, es, que cantidad de oro. es un finisher. Finisher, finisher. Bueno, si queréis lo y no sin ni web ¿Ah? Si queréis lo si, Para baitear un, una bitear, anulación una anulación, exactamente Tenéis bueno. bueno seguimos con la... Con el, las seis cartas Vamos a entonces Ahí están las seis cartas Por acá hasta. Ah, Vern, sin alma Reino La purga armas La Oh, esa de el del de oro con el de la web, el... El de la, de la sí. tan, de los. Tan, camón, 033 Cuando esta cara sea puesta en tu zona de destierro, nombre una carta. Mientras este aliado esté en su zona de destierro y todos los aliados y controles sean de raza, cerrate, no se pueden jugar cartas con el nombre elegido. Entonces se supone que tu tancamón murió joven. Sí. Como está cuando, cuando tenía sí. Pero ahí yo Do lo años. no. Dos oros para barajar un trozo castillo. Mira. Cuando yo iba, esa fue una puñata. <risa> no, tú dices que vas a puñalar como... <risa> Hola. <risa> Apuñalado, toca el toque, bueno Siguiente sobre, vamos los sobres, bueno. Como siempre. Pero la gente no está viendo cómo abrir los sobres. Porque... Ya, voy a abrir el siguiente, voy a abrirlo... En cámara. En cámara. Máquina me cámara, bueno. Roja, la raga cerrada, todo del nilo. Uuh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, errante, este totem, entra en juego bajo tu control oponente. ¿Cuánto piden no veo aquí. dos, dos. Ah. Entra en juego bajo tu control oponente. Bajo control oponente. Mientras ese totem esté en juego los aliados que controlan pierden su raza. Ya. Mientras si tu pase vigilia, puedes destruir los aliados que controles para que tu oponente gane el control de ese totem. Oh, ¿todos? No, los, los tuyos, pues. ¿ah? ¿No puede destruir todos? No, puede destruir dos aliados. Ah, dos, allá. Y con todos para que cambie por todos. Y. Infer. Infer. Intef, intel. ¿Cuántos brazos tienes ¿Cuatro? de hombre? A ah, dos. Cuatro. Conquista. Mientras te le das en juego, tus aliados con conquista no pueden ser anulados. Sí, sí. Eso significa que los que tengan la palabra conquista o los que tengan el contador de conquista? La habilidad conquista. Yo creo. Creo como luz. Yo creo, que, luz. Yo creo que el contador de conquista. Yo no creo. Yo creo que es lo que dicen por aquí. Ya pelea a muerte pa... Pelea a muerte con cuchillos. Pelea, <ríe> pelea a muerte. Amor. Con cuchillos. Creo que van a pelear. Con cuchillos. Mira <ríe> ¿Se vio? ¿Se vio o no se vio? sí sí hombre. Ah, ni siquiera les voy a mostrar por uno, así de la mierda, así. sí. pues eso se bueno. Va Sofia y aquí viene lo bueno. Espero que venga lo bueno, bueno. Majes, onda medicana. Oh. Mierda y. Almaneken, maniquen, Mientras el aliado está en juego, si todos los aliados que controlan son de raza Fadey Obviamente lo que es Fadey Y un jugador fuera a buscar una o más cartas en su mazo castillo En vez de eso, su jugador roba una carta Ay, justo le sale a que buscar ¡Hueazo! <risa> <risa> Me sirvió para nada la cosa entonces El combat, el combat, el combat. Vamos, vamos a pitear un display en menos de 15 minutos Espero Si ahí 8 y tanto Espero pitearme en menos de 15 minutos para que vean las patitas Que le enseñan, po, weón. Nuit Anur Mira, Tiny Human, loco. Tiny Human, weón. Tiny human, tiny Porque Martín, si tú no lo sabías, este contador, este contador, este, esta ficha es por el humano. Es por el humano, es por la weá no, es decoración, es el tine, humano. Este está Tiny Human, Tiny ah. Human. Kefri, 66 Ancestral. Está, está inspirado en Dark Souls. También. Puedo Pero Esta, es este este extra... y... no, no <ríe> esta wey es más rara que la ultra No, no puedo. ¿Esta wey es más rara que la ultra Sí, creo que sería una por caja, una por caja, una ficha por caja. Puedes jugar a dos solo montar este aliado en tu mano y barajar en tu maso castillo para destruir el aliado objetivo oponente. Cuando este aliado entra en juego, si pagas su coste, baraja hasta dos cartas. Baraja hasta dos aliados oponentes en juego con tres o menos. Luego roba una carta por cada aliado barajado de esta manera. lo ¿No cuenta como ultra real o no? Sí, hambre. ahí mira, mira, qué profesional, cacha. Buena. ¿Esto no está como un real? Sí. Quiero que sea legendario, ¿verdad? No. No, oh. no. Oh, no te, te laste, la oh. Vaya a editar esa parte, ¿cierto? No. Para que no. Menos mal. Amosis. Te he demandado. atento No es una furry reptil. Primero ¡Oh! el terreal, guerrero. Uh! Vamos primero, errante. Uh, uh, ese wey parecía sim... sí, simio. Simio bueno. con. Somos, somos simios cuando somos gente, Bueno. Errante con mi... conquista. Cuando este aliado entra en juego, muestra tantas cartas de Tomaso Castillo como aliados. Como cartas de Tomaso ten... Castillo. Y puedes ten... poner cualquier ten... sí. cantidad de aliados de ahí en relación se su coste en uno Pero... o ponerlos en tu mano. Cuando este aliado se destruyó, si tenías un contador de conquista sobre él, destruyó una carta que tiene ese oro. Me es que... gustaría que, que. Es como que entra este mono saca el ejército. ¡Pa! Muerto. <risa> Porque tú como traes ah. tantas cartas, como leos conquistas tengáis Y después puedes jugar todos los leos que salgan de esa hueá fusion su costo en uno O ponlo en tu mano Y llaman al ejército esa weá. K. Solo puedes jugar a la si y todos los de control son de raza, guerrero En serio, pues no? Los leos que quedan en retador hasta la fase final Mira, mira, más encima te... ¿Qué es para recordar? Que one, pues, esa es Que elegí caso. a la wea que te bloquee sí vale. Siempre tienes que ser bloqueado y tienes que elegir a quien blo bloquea Yes. Vamos legendaria. No te sale el legendario ahora, te salen fichas. Fichas exactamente. ¿Esa, la, la, esa es la legendaria ahora. ¿De nuevo? Si. Sí. Oh. El gato con cuatro brazos. El gato bol, El gato bol, no. con rueda. Sí, sí, lo habíamos visto, así que. El gato bol. Ya, el culado. El oh. despreciativo, por la wea. Vaya, el sí. otro video. Sí, vaya, y, si quieren ver lo que hacen, van a ver otro video Es una buena técnica de... Yo creo que le sale más fácil buscarla en la página de M&L o... No está todavía, no está el spoiler completo todavía Ah, oh, y por eso... De... que subió todas las fotos Ah... Oh. Se fue baneado fue <risa> ¿En serio? <risa> no <Sí>. sé, ¿qué <risa> más? Coche? El Raúl lo baneó Lo baneó por bueno Un que subió como 256 fotos con todas las Ya... El gato volando. bueno Narmer Teddy Pianch Abrir los ojos y volcar ¿Un oro? No, no. Ah, no, no. no tu uh, pregunta un uh, imán Es que no le dio el costo Cuando eh. juegues esto el imán de tierra Elige un aliado y controla el fuego Purifica tantas cartas de los cementerios como fuerte tenga ese aliado Y roba tantas cartas como se tenga ese aliado Purificar, robar, toda la hueá Y él Cállate Vayan <ríe> Vaya, ver vaya el <ríe> video para que <ríe> entiendan <Sheldon. ríe> Sí, vos sí. El video del faraón ¿Ya está subido ya? Vayan, está bueno. subido ¿Te Está subido el de faraón ¿Pero no es el que se salió ese? Chivo. Sí, no. No, no los Ah, bueno nos vamos a seguir pronto. Pronto. Zul. Exactamente Me encuentro ahora una dicha. Chucha, me aguané. También te estuve. Sí, me Pero no la mostraste, puta. Vaya, puto puto. Halcón NemTi. Cuando uno más aliado de raza bestia y controles sea un objetivo del hermano oponente, con una habilidad totem oponente, puedes cambiar los objetivos de esa carta a este aliado. Cuando este aliado sea destruido por un efecto oponente o aliado oponente, crea un aliado de raza bestia de fuerza 1, ocupando la ficha. Okay. Y, se nos acabó la primera mitad <ríe> ¿Primera mitad? Sí, una ultra real ¿Dónde compraste el, el play? En, en Battlemage Yo pensé que ahí se acababan, güey, ¿no? ya en la primera mitad? No, es Oh, shit Y que ya lleva tres... Tres, ultra, tres mega reales y un ultra real Esta es la legendaria Y una, y una ficha ¿Dónde está el ultra real? ¿Está apuntando el aquí está Ahí está, Vamos a hacer primero Esto sale... mira, ¡Mira, mira, mira, mira! Esto sale bien Ah, no sé ya pico Quizás una mitad sale mal Es mitad fallado, en mitad bueno ¿Tú El tú nuevo el buen encargado de programar la máquina de empacadura. La Laga sagrada Chucha Ah, bueno, oro Quizás no estaba seguro de cómo programar el hijo Podemos so hacer la mitad el hechicero ¿eh? el también la comentar? vimos en el, en, el, en, el, en el kit Así que nos la vamos a mostrar de nuevo Ah, eso es pesado, Ron ¿no? ¿Por qué no hacéis conversación con los mortales que están alrededor? ¿Contigo? Porque me metí en el carca No, esos mortales! No, que soy, no, man? no, no alcanzas ni no más Lecture, Lecture Humano ¿Y <risa> yo? <Yes. risa> Martín, ¿no? ¿Qué pasa con Ahora va a tener otra existencia, weón. Hey, cuando ¿Conocí si la luz? Chucha. Ay, a me número, Raúl, por favor. ¡Leono! Este ya lo pelearon, así Oye, que... Uy, weón, ese eh, <laughs> es de los Thundercats. ¿Dónde, weón? Es el Leomón, weón. Weón, de los Thundercats. De los Thundercats se traía el carnet vigilante, este weón. Ah, pero si salió una nueva que valía callampa ¿O iban no a hacerla? Ah, no, Ajá, no me acuerdo. No me acuerdo. Ay, esta. El Alzheimer me tiene pateada. Ay, esta grasa no se quita. Hace las tiras, a ver. Bueno. ¿Ahí salió normal de nuevo? Sí, Bobby. Pirámide escalonada. Me, tu, no, tu, tu madre. <risa> Segundo. <risa> <risa> y K. En Ank Nereru. Dragón. Dragón. mira Uno de los dragones. Cuando este aliado entra en juego, si uno más solo se en el juego bajo tu control ese turno y todos los aliados que contraerás entrarás a Dragón, puede destruir el objetivo. No, Es real nomás, así que aquí están esperando que destruir al mazo completo, Sí. Pero igual son muchas condiciones. ¿No? Uno. Uno, oro. Turno dos. Turno dos. Sí. ¿Y si no tiene ningún mono, dragón? Funciona. ¿Casario Potamos? Anur, otro león, otro coloro. oro, otro Ay mira Mar qué bonito Mariposas egipcias sí, sí, sí. Que bonito Solo puedes jugar el talismán si todos los aliados con controlan de raza ancestral no. Busca hasta dos aleadas en tu Castillo y por eso en tu mano Claro como si los pudieras jugar con siete un doro en la mano antes, Siempre salen Doro en la mano Ah, el enojó, no ¡Oh, lobo! Oh loco Sigamos, ¿cuántos nos quedan estos por contra con todo Eh, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿O de nuevo? Con el que vino en la mano. De escorpión, o sea, forma escorpión. Como si la luz. Diamet. de nuevo, huevo. Es que se envía que son malas, tú. Vuelve a Toroapsis. Una vez por turno, cuando uno más al lado de raza bestia y controles sean objeto de un traidor oponente una habilidad oponente, puedes cambiar el objetivos de esta carta a otro lado de controles. Luego esa copia copia ese efecto y elige nuevos objetivos para esa copia. O sea, te los redirige y después te los copia. Ya. ¿Qué más Ahora que no te Ah, no te ahí. Ahora viene el copyright. <risa> <risa> <risa> no aparece todo el video. Be monetized. No, si ya la plata de los guanes de. Tiro las cavernas ¿Qué uh, uh, uh, Esto uh, aparecía uh, en... en el pueblo uh, sí. sí Furia Conquista, comienza es trabajar final Puedes tirar el cuadro de conquista de este aliado para buscar tu sencillo, Un aliado de raza guerrero Punto Puedes jugar este aliado, o si no su coste en uno o ponerlo en tu mano Para jugar más aliado y construir el, el ejército MUNRA Ah no, no, Zenemut Entonces si gira una vez por turno, los aliados que tienen una fuerza Tras base final, por cada aliado de raza es se, se rota en su zona de estirro Ese aliado es imbloqueable este tú. El ingeniero. Exactamente. El Perfecto. El ingeniero. Nos falta una ulta real y la legendaria. ¿O no? No. Sí. <risa> sí, Rob. No. Sí. Ese es mi hermano, Felipe. Sí, abuelo. Mm. Ese fue el martín. Ese fue el martín. <risa> <risa> Puta la ¿Qué y el vaca. ¿Este que, ¿El ultra bueno, fue Ahí está un, el segundo ¿Un camagüato egipcio? Exactamente Baraja a 5 cartas, objetivas de tu cementerio, luego robo una carta Con él sale más, se lo solva, convierte en uno de oro sin habilidad y muero a otro sonador opacado Uuuuuh Ahorita ha salió harta cosa uh, Cato, Ahí Juanito vale, Cato Pantro No, me salieron cuatro vengas reales y dos ultra reales. hasta ahora Espero que algo salga. haga ¿Qué el Me están man. llamando Me están llamando mm. Después vete te esta weá, después seguimos. Era una llamada de vida muerte. No, le estoy en choque. Estoy el choque. Ahí está muerto Y oh. para que Alfa, esta weá también la dimos el otro día. Mira. Vos no, querés la legendaria nomás. ¿Sí? sí, estoy buscando legendaria Ya tengo dulce reales, ¿eh? ya tengo cuatro mega reales. ¿eh? Y una ficha. Y una ficha. Si gusta ultra real Menos más, como legendario ¿no? Este será el nuevo fallado No ¡Qué weá! Muéstrame. Que weá, así vine. Ya, pico, entonces. Arriba de la máquina en facetado, ¿no? Pero. Velga tan terrible, loco. Uuh! Otro oh. Tiny Human, otro Tiny Human. Ultra uh, real Es como Ultra Real, pusen en dos, dos Satanás Satanás <ríe> Bajo <ríe> met. A la vez más... más... más... Este, no le ponen cariño, no le ponen amor Me la cuestión Esta gua salió también salió al revés Estas guá están ahí Que locura Acha Sobek Cocotrilomani Mani, de nuevo Spakiampa ¿Sí? Otro dragón, mira Furia, una vez por turno cuando tu entra en juego a tu control Si tú le ha da dado el control de la segunda de raza dragón Este le da ganado una de las fuerzas hasta la fase final no hay controles, sí Uno, 2, para el charro la banda Agro... Agro de trago Sí Este no salió no, esa parte no, <ríe> era esta Estos son no los ruedas más raros es que hemos visto esto, ahora, ¿cierto? ¿no? Sí El más raro que tiene las cartas de la vuelta en medio Sí <ríe> El de Nilo son. A ver, mandulis. Shoo, Lámpago. Cuando no te, <tose> juegos, si te leo el juego, si no le contra la zona de raza Fairy, cual aliados que no sean de raza Fairy, pues original. Ah, ya. Yeah. ¿Y you nos know, queda... Okay. The last one. The chosen one. El uno El Listo. Amani. Munro ro. sin alma. Nuit Aquaman. y. Oh, no ah. legendario. Está el conquistador. Oye, el a perto más el el el legendario. ¿Vos? Mientras el leado. Eh, sí, también. <risa> en juego se considera como un aliado sin habilidad. Si este <risa> aliado si está <risa> en tu cementerio, si <risa> si <risa> puedes pagar un oro y instalarlo para subir la carta que tiene un cementerio de tu mano. Luego si de tres o más aliados sin habilidad, puedes robar dos cartas. ¡Mira tú! Ya tengo toda esta acá y ¡Complete la colección, güey! ¿Sí? Complete la colección. Voy a ir a comprar otro display mañana, güey, si lo conozco. Sí. Para que saque la legendaria, weón. ¿El malogio legendario? No puedo no. ver. Karma, Karma legendaria. Karma legendaria. ¿Cuántos gatitos te salieron, güey? Dos. Tengo tres. Tengo tres formas Tan Tancamón. Fuego blanco, que frena Y... Ah, es Tiny human Después viene... Esa weá Es un marachado de coloso, tiene hasta la capita, weá Sí, bueno La ficha La guajosiuca Duat La de la vaca Y el amo primero Ninguna carta que me serviera en tu casa. Oh. oh, pobre. Música triste. Ay, no. Tengo cartas, ¿tú no ah, chúmalo. Yo también tengo cartas que tú no tenías. Verdad. Te las por todo esto. <risa> ya, cabrón, nos vemos. Que si les vaya bien. Que les vaya bien. Que les vaya. Sí, que les vaya bien. ¿Dijiste que les vaya, really? Que rellir? les vaya bien, sí. Pegan un paico No, weón. Eh, cabros, los likes de este video, el anterior y el que viene antes, <risa> se suman, ¿ya? <risa> Cada y cada like porque... y un guate a Martín. ¿Ya? En el siguiente video vamos, vamos a hacer el guate reveal. ¿Ya? Guate <risa> reveal. Sí, guate reveal. Recuerden, por el caso el Victor nuevo era un guate con un pescado. ¿Aquí <risa> <¿S> <risa> este el curé, Juan? ¿El tarro curé? Sí. Sí. Sí. Dale. Sí. vemos cabrón. Chao, chao. Chao.